Bueno, Dixa es una labor preciosa y lleva muchos años ya y nosotros nos lo transmite esa fuerza, esa energía que tiene Yovanka y bueno, muchos colaboradores que también está ahí, que hay que mencionarlo. Y hoy aquí en Carita también tenéis vuestro espacio y es que hace cosas muy bonitas. ¿Cómo se vive en esta Bueno, Dixa eh, es una ONG que se ha fundado en la India hace 100 años por la diócesis católica y pertenece a Caritas India y a Cáritas España. Entonces, claro, queríamos participar el año pasado también y estamos encantados de colaborar aquí. Y todo el dinero que se recauda pues va para los, nuestros niños en la India para ofrecerles un futuro mejor y sobre todo la educación de calidad. El lema es enseñarles... A pescar, ¿no? Es darle sí. los materiales y todo lo que necesita, ¿no? Porque creemos que la educación es la clave para todo y para un mundo sin guerras, uh, un mundo para paz y prosperidad y desarrollo. es el mensaje más popular en esta fiesta, ¿no? Paz en el mundo. Sí, paz, porque a través de la educación... ...nos educamos y somos más tolerantes y más, uh, más solidarios. ¿no? Bueno, cuéntalo lo que habéis traído en este bazar, porque hay mucha cosa. Hay muchas ropa, cosas aquí, tisinería. aquí, sí. Siempre, todos los años, pues los, nuestros amigos, nuestros contactos... ...nos traen ropa de segunda mano. Estáis invitados todos a colaborar también con nuestro tiempo. También algunos objetos de decoración también, bueno, todo esto. Entonces, se, lo que vendemos, pues lo, lo mandamos a la India... ...y también, claro, ayudamos a Caritas. Qué bonito, bueno, lleva ya mucho tiempo ya en la acción. Mucho, ¿Cuáles mucho son tiempo, los eventos que sí. hacen en el año? Aparte de este, eh, sí, eh, sí, hacemos uh, como promoción de, de libros. Uh, también tenemos una voluntaria que ha presentado un libro. Luego también estamos en varios mercadillos uh, solidarios, también benéficos. Uh, y luego estamos muy activas con apadrinamientos. Eh, tenemos una lista de niños que necesitan urgentemente, niños y niñas que necesitan padrinos, entonces os invitamos a padrinar por 20 euros al mes, estos niños primero pueden ir al colegio, no están en la calle y, eh, y también tienen la comida y tienen los zapatos y también la medicación si hace falta. Muchas gracias Albanca y enhorabuena por el trabajo bueno, que hace todo el año, gracias. no solamente hoy. Gra gracias. gracias Elena, gracias, gracias a vosotros.